Quedó captado por una cámara de vigilancia el accidente ocurrido la tarde del pasado martes en la avenida Libertad Esquina Restauración, donde perdió la vida la nombrada Altagracias Rodríguez. En el video se muestra el momento que Altagracias Rodríguez, quien conducía una pasola, fue embestida por un camión de carga mientras transitaba por la referida vía. Justicia porque ella tiene cuatro niños y ella... Lo crió trabajando porque a ella se le murió su esposo. Y era muy trabajadora, muy seria. Ahora, y el camión que tuvo la culpa, yo necesito justicia para mi hermana. Era una madre de cuatro hijos y ese asesino me la mató. Yo era su hermana y lo que queremos es justicia para ese buen perro, porque ella venía de su trabajo y ese buen perro se la llevó en el camión porque lo, los camioneros no tienen... No tienen piedad de nadie. Hay justicia para mi madre. Justicia que no metan preso ese hombre, porque mi mamá era muy buena. El velatorio de Altagracia Rodríguez se realizó en su residencia en la calle F del sector El Alto de la Javiela, aquí en San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.